Seguimos en este 8 Magazine Salamanca que lo vamos a hacer en este 2020 estrenando otra sección, aunque ya es uno de los habituales. Javier, bienvenido, Flores para mi casa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? 2020, no 2020, retos. aquí después de ese pequeñito parón de Navidades, pues ya estamos aquí otra vez. Y, y bien con muchas ganas, otra vez. Estamos otra vez con ganas y con novedades, con, con cosas muy curiosas que nos trae. Siempre, siempre intentando aprender. traer alguna cosita nueva, algo diferente para hacer. Aunque ya llevamos hechas muchísimas cosas, pero bueno, ya hemos dicho que siempre rascaríamos y encontraríamos cosas nuevas para, para poder hacer este año y sorprender a, a los espectadores. Hoy de momento ya les decimos que a los primeros que, que ha sorprendido ha sido la redacción de La 8 de Salamanca que se han vuelto como locos con Nada más con que entrado, es <risas> para grabarlo porque nada más que hemos entrado por la puerta a todo el mundo diciendo que qué he traído, que he traído, bueno ahora lo, lo vemos. Yo creo que es, por lo menos es, es sobre todo muy espectacular. Es uno de nuestros trabajos de, de la página web que lo pueden encontrar en mayoflur.com ¿Sí? y es uno de nuestros trabajos estrella en cuanto a lo espectacular que es. Ahora decimos porque hay varios trabajos de este estilo que, que hacemos. Eh, son realmente sorprendentes. Bueno, pasamos ya a desvelarlo porque nos, sí, vamos a lo verlo. tenemos un poco oculto claro aquí. Sí. La cámara lo tiene, a ver si quiere pues, enseñarnoslo. es ese osito? Es un oso, un oso. Un oso. Un oso. Una escultura de oso. Voy a darle una poco de vuelta, ¿quieres? Para que lo vean los espectadores y vean eh, cómo está. Eh, lo que hacemos es hacer una escultura primero de, de la esponja esta que utilizamos nosotros y luego la vamos rellenando de, de margaritas. Ahora lo, la vamos a terminar de rellenar y, y le ponemos luego algún detalle más. Es un trabajo que, claro, es, es que llevará muchísimo tiempo. Nos preguntaban nuestros compañeros, ¿y esto cómo lo haces? Y yo le he dicho, pues te esperas a Magazine, claro, aparte, con mucha paciencia, <risa> con mucho tiempo eh, mucho y amor. también supongo que eh, mucho acierto porque debe ser complicado, ¿no? Esto lo hacen principalmente las chicas, eh, tanto en la empresa de, de, de la floristería en Madrid como aquí, la, lo hace sobre todo una de las chicas, Monse, que trabaja estupendamente y se le da muy bien este tipo de trabajos esculturales. Y tenemos más, tenemos un perrito, tenemos una mariposa, tenemos tartas, tenemos emoticones que ya los hemos traído alguna vez. Eh, bueno, pues de estos trabajos más esculturales, son trabajos que mmm, vienen mucho la tradición de esto de, de, de América en general, de Sudamérica, México, Colombia, todos estos países. Este tipo de trabajos están súper de moda. Aquí menos. A nosotros siempre nos gusta coger lo mejor de cada sitio. E intentando siempre innovar y hacer cosas un poco diferentes. Me voy pues a ir poniendo parece, a trabajar para. Vamos a para terminar el... de construir a la osita sí. Margarita, que ya le he puesto. <risa> Ya le he el sí, buen nombre, buen nombre, y, y ya te digo hacemos de estos muchísimos en nuestra página web. Es raro el día que no tenemos que confeccionar algún trabajo de estos. Como veis, lo que hacemos es eh, tener cortadas margaritas a, a un, un, con un corte muy pequeño, no más de un centímetro, para que nos permita clavar bien. Y eh, ahora voy a, voy a dar un poco la vuelta para poder hacerlo en la oreja. Y, eh, y vamos clavando con mucha paciencia y rellenando todo el espacio, como veis tampoco es, es crear una buena escultura, eso es lo, de las cosas principales, crear una buena escultura y sobre esa buena escultura que hemos hecho con el material este, el, el, la esponja, uh -huh. el, el mouse que hemos hablado ya más veces, uh -huh. que ya hemos dicho cómo hay que colocarla de forma horizontal para que no pierda agua y tal, lo y tenemos yo creo que... que nos ha quedado una orejilla muy buena también. ¿Vale? Prácticamente igual que nos había dejado nuestra compañera Monse. Ahí. Y ahora, vamos a ponerle el toque Este, sí, sí, sí. Sí, sí. este es un trabajo que ahora, para, para esta fecha de, de los enamorados… Pues, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, claro. Pues viene viene viene muy bien. Viene muy bien. Es un trabajo muy atractivo. Y, pero vamos, puede, se puede regalar en cualquier momento. En cualquier momento porque la, realmente lo que habéis dicho a la persona que, que se lo regalamos le va a sorprender un montón. Hay que decir que pesa, pesa un montón. Sí, sí, eh, tiene varios pesa, kilos. Pesa bastante. Con <ríe> menos 3 o 4 kilos tranquilamente nos pesa. Esto. Supongo que eso será porque, claro, esa esponja está tiene agua. humedecida, el peso es el peso de, del agua. Multiplica por el volumen que tiene y tenemos ahí que hay varios litros de agua metidos aquí. Entonces, bueno, lo hacemos sobre este tipo de caja de madera que ya lo habéis visto otras veces, hemos utilizado otras bases, pero esta es de las bases que queda mejor porque queda muy, muy tranquilo el trabajo hecho aquí. Le adornamos con un lacito, eh, luego el tema de, de los ojos y eso es importante darle un gesto sí, porque sin gesto, igual que le pasan los más emoticonos, no sería lo mismo y en la verdad hemos conseguido, tenemos ya unas matrices para hacerlo, unos gestos muy muy bonitos un par de corazones, que son bueno, de Los detalles que marcan la diferencia, pero este día es mayo, pues ya saben que los pueden encontrar. Ahí estamos haciendo cosas, eh, innovando, eh, y, haciendo cosas. Así que, innovando eh. y haciendo cosas, intentar diferente, habrá quien le guste más o menos, pero son trabajos que siempre llaman muchísimo la atención. Calle Valencia, calle Bermejeros. Y en eh, Madrid estamos en Yeporrier, aquí ¿Sí? ¿Sí? pues sí. es, es, estamos y a, eh, luego aparte en nuestra página web en, en Sí, eso, bueno, al final, que eso es donde una buena a, referencia. Sí, y que cualquiera que quiera buscar algo diferente, que busque allí en la página y luego pase por nuestras tiendas que hay uh -huh. eso y mucho gusto. A estas horas que no están abiertos, buscan ustedes en el teléfono, cuando acabe 8 más en Salamanca, eh, la página web y van a encontrar un montón de productos como, por ejemplo, eh, algo que nos va a presentar Javier, que ya saben que hay sí. veces que te gusta traer alguna de las Tantas, eh, curiosas, que sí, que, sí que tenéis. Y esta vez y hemos hoy, traído hoy esta. promete. La financia. Ya la hemos traído, ya hemos hablado una vez de ella. Pero hemos traído, sobre todo, porque hemos traído trabajos un poco eh, diferentes, eh, otra vez la hemos traído presentado en base. Eh, Yo pero, no la conocía, ¿eh? ¿No, no la conocías? No. pues lo no, mismo no es que es el, el, el programa ese día contigo, pero sí lo hemos traído más veces. Eh, está muy de moda, las tilancias ahora y la verdad es que son sobre todo originales, hoy es un día original de, de trabajos. Eh, son de toda la parte de Sudamérica, uh -huh. Centroamérica, Sudamérica. Eh, son plantas que se crían tipo de séptico y tal. Son de la familia de las bromelias, o sea, es decir, poca agua, ¿no? ¿no? Sí. Muy poca y ahora vemos como eso, porque realmente son aéreas, no, no hay tierra, es, uh -huh, claro. es, es, es aérea, se crían en los árboles y un poco parásitas y eh, se, se nutre únicamente de la humedad ambiental, uh -huh. necesitan tener luz máxima, no sol y eh, el mejor sistema de riego es... Por inmersión, una o dos o tres veces a la semana, lo, lo, lo sacamos y lo dejamos ahí, o de vez en cuando pulverizarlo, pero no siempre la pulverización va a, a llegar a todos los puntos Exactamente, igual. Ni, ni va a ser lo mismo que eh, sumergirlo. Curioso. verdad, ¿Verdad? Eh, son muy bonitas las otras plantas que decía de ese tipo de, de la familia las conocéis perfectamente las hemos traído alguna vez son guzmanias o, o bilbergias son estas que tienen hojas sí, eh, verdes bien. o grises y en el medio tiene como una flor que no es un exactamente una flor pero que son las mismas hojas que hacen con, también como una flor más alta es una planta que también está muy, muy de moda y sí funcionan muy bien para regalo pero esto es una pasada, me encanta porque es que se pueden hacer unas composiciones muy muy bonitas, eh, en troncos de árboles más colgándolas, hay gente que, que luego mmm, se ha convertido en un vicio de, de, de coleccionistas y porque hacen trabajos muy creativos, la gente particularmente. Sí, sí. desde luego que llamar la atención sí. se llama y oye, pues es una... Es otra forma, ¿no? otra, otra idea. Sí, muy bien. Tener, tener en casa. Eh, quería hablar, Javier, eh, también importante, porque ya hemos empezado el año, eh, la temporada, empieza ya a mirarse este 2020, empiezan las fechas en rojo en el calendario, empezamos a correr y las cosas y, y, y, cuanto y, y, antes mejor. Y luego nos quedamos sin fechas. Eso. Eh, sí, quería recordar a todas las novias que aquí estamos para atenderos ya, ya. Ya, ya digo porque en estos meses son muy, muy agradables para nosotros también. Tenemos todo el tiempo del mundo, de lunes a domingo prácticamente. Eh, para poderos atenderlo cualquier día de semana, en el momento que necesitáis. Eh, dejamos mm, eh, tiempos a última hora de la tarde, o como cuando queráis, por vuestros trabajos. Eh, si tenéis que hacerlo porque estáis fuera, lo tenemos que hacer vía Skype, por vía Skype. Eh, el WhatsApp es algo que estamos utilizando muchísimo, uh -huh. porque transmitimos imágenes también por ello y es muy cómodo. Quiero decir que tenemos mil formas de comunicarnos con vosotras para que hacerlo. Lo que sí os aconsejo en estas fechas necesitáis un tiempo, un rato para poder ver mirar y luego decidir lo que queréis, en una o dos reuniones si fuera necesario. Entonces, para poder hacer esto, eh, necesitamos todos tiempo. Eh, nosotros ahora en estos meses, enero, febrero, marzo, abril, más o menos épocas cómodas para nosotros de trabajo en las que podemos dedicaros todo ese tiempo. Una vez pasado esto, ya esto es tremendo, quedamos recortados los días de la semana de atención porque nos es imposible, claro y yo os aconsejo que vengáis a visitarnos ya, que estamos esperando a recibiros. Ya hemos atendido muchísimas, pero vamos, muchísimas para el momento, porque estamos a principio de temporada, pero pero tiene que ser ya, Recordaros también que este, esta semana eh, vamos a hacer la entrega de, del premio de, del Grupo Boda de, del viaje, eh, de, de los ganadores en el año 2019, pues volvemos a hacer este ahora ya, con lo cual un adiciente más para que, porque este año volvemos a sortear un viaje de fin de semana y un viaje de, a las islas de una semana, que es un, otro atractivo más para comprar en cualquiera de nuestras sí, Fenomenal, Bien, Pues sí. eh, es un atractivo más, lo ha dicho Javier, son muchos. Muchísimas gracias. Gracias, a gracias por, por este espacio, por la originalidad y por ese toque de atención a todos los que dejan las cosas hasta última hora. Exactamente. Ahí, ahí, a última hora no. Hay que ser ya. Nosotros en dos semanas pues volveremos con esta sección. Gracias, Víctor. Gracias, Javier. Hasta luego.